Ayer, Día del Estado Plurinacional, el presidente Evo Morales emitía un informe mensaje al país, el más corto de su mandato, 51 minutos, 23 segundos. ¿Qué temas se tocaron? ¿Faltó algo más en el discurso del presidente? ¿Algunos datos o algunos subtemas? Vamos a analizar el discurso de manera general y específica con dos analistas que hemos invitado y gentilmente están junto a nosotros acá. ...con Sandra Aliaga, quien es analista política. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Y también con Ludwig Valverde, quien es eh, politólogo... ...y además presidente del Colegio de Politólogos de La Paz. ¿Cómo está? Muchas gracias. Con gusto estar acá. Buenos días. Empecemos de manera general a especificar. ¿Qué les ha parecido el discurso del presidente Evo Morales... ...en el que se han tocado varios temas sociales económicos, inversión pública, eh, sin duda alguna el, temas macroeconómicos. ¿Qué les ha parecido? Bueno, a mí en términos generales me ha parecido una entrega eh, importante, interesante y resalto lo de los uh, 51 minutos. Hace un momento conversábamos que hubo incluso uno que duró seis horas, eh, duraban cuatro horas, y eran informes tediosos y yo creo que hasta cierto punto estériles porque la escucha activa de un discurso, de una entrega de, de tantas horas eh, no es precisamente desde mi punto de vista de la comunicación lo más eh, adecuado. Eh, creo que el presidente ha sido eh, muy preciso en cifras y en indicadores de logros sociales, económicos, con una mirada no del 2018. Se supone que estas son, estos son uh, informes anuales, sino eh, él, él uh, tomó eh, el, el proceso de cambio de los 13 años y creo que ese ha sido una mirada interesante porque da una, una visión integral. Uh, sin embargo, ha sido muy vago en temas eh, tremendamente eh, complicados, complejos, ¿no es cierto?, en términos de, de la corrupción, en relación al contrabando, en relación a los problemas que hemos enfrentado con una justicia precaria, es decir, en realidad con una injusticia sistemática, eh, eh, algo sobre una Bolivia eh, un poco convulsionada o dividida, creo que habrían maneras de enfocar eh, de manera inteligente, sin ponerse al descubierto, sin, uh, sin mostrar la fragilidad, ¿no es cierto?, de, de un, de una, en este momento de un escenario. Político complicado. Tal vez el vicepresidente, perdón, tal vez el vicepresidente sí se refirió más a ese tema. No fue como un poco más eh, haciendo referencia a estas clases medias emergentes, el conflicto y las diferencias entre las clases medias tradicionales y las emergentes. De repente, en ese discurso sí se encontraba un poco más ese tema político y social. Es posible, pero de todas maneras creo que también corresponde a la cabeza del, del gobierno hacer un, una, una mirada y dar una visión estratégica de cómo enfrentar estos temas. De todas maneras, yo creo que han habido, como usted decía eh, anteriormente, una mirada a estos temas globales y después una mirada a, a temas específicos donde obviamente apunta varios goles. Bueno, entonces fue como que eh, para... Sandra Aliaga, le faltaba ahondar en el tema de corrupción, del tema de la crisis del sistema judicial en nuestro país. ¿Está de acuerdo con eso, Ludin? Yo tengo una eh, doble interpretación respecto de ambos discursos. Eh, pero voy a comenzar con la del presidente Evo. Yo creo que efectivamente ha sido un, un discurso informe que ha relevado los logros de 13 años de gestión. Esa ¿no? es una primera característica importante. Eh, sin embargo, comparar los 13 años con 180, me parece que eh, podía haber eh, utilizado algunos otros criterios para comparar estos datos. ¿no? Si bien es importante marcar la diferencia de un proceso de cambio desarrollado en los 13, 13 años, me parece que... Eh, Sigue siendo un poco desmedido el hecho de comparar 13 con 180. ¿no? Bueno, Porque... pero lo que pasa es que también cuando uno revisa las cifras, eh, realmente impactan, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, la cifra que más me, me, me marcó, que teníamos mil kilómetros de carreteras asfaltadas y en 13 años se han construido 5 mil. Entonces, es como que realmente hay un contraste fáctico. No, digo, es, con más, es, importante, de... es importante relevar los logros del proceso de cambio. Pero en, en 180 años, digamos, ha, han habido determinadas características de la construcción del país y en 13 años hubo otras características muy particulares, eh, diferentes a las que hubo anteriormente. Yo creo que esa diferencia, así, o sea, indicando cuáles son los contextos y cómo se despegó en los 13 años, y cuáles fueron eh, los logros contundentes que transforman el Estado, me parece que podía ver, que podía identificarse como una, eh, vamos a decir, eh, como una explicación eh, con más consistencia que podía haberle dado el presidente. Yo creo que hay cosas muy importantes que se han hecho los, los 13 años, pero compararlas con 180, a mí me parece que no es, eh, no, no es del todo eh, justo, digamos, ¿no? porque hay 180... Con... Bueno, hay diferencias, ¿no? ¿no? No se podían construir carreteras en el 1800, De acuerdo, digamos, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Y en estos 13 años tenías un contexto, por ejemplo, favorable a la economía con los precios del, del petróleo que inciden en los precios del gas. O sea, hay una diferencia importante en eso, ¿no? Pero me parece que la calidad del proceso de cambio podía haber sido mejor remarcada por el Presidente. ¿No? Yo creo que eh, hay una intención para, para hacerlo, pero me parece que podría haber sido más, más específico, más profundo, incluso, como mencionaba Sandra, mostrando algunas cifras reales del cambio en la corrupción o en la transformación de la justicia. O sea, ¿a qué hemos transformado en 13 años, o cómo hemos transformado en 13 años la justicia? ¿En qué le hemos transformado respecto a 180? ¿O cómo hemos transformado los, eh, el, las medidas de control a la corrupción? El presidente eh, tiene desde el inicio de su gestión y particularmente la nueva constitución política del Estado un mandato, vamos a decirle, consensuado con la sociedad boliviana, que es cero tolerancia a la corrupción. Y ayer se, se encargó de remarcar aquello. Pero a ver, los 13 años, ¿qué es lo que ha transformado esa corrupción y ha imposibilitado que tengamos tolerancia a la corrupción versus 180? O sea, por ejemplo, ahí también tienes una, ¿no? un bache, digamos. En todo caso, me parece que el presidente ha relevado de manera importante algunos temas que son importantes, como por ejemplo, este índice de la economía el, del crecimiento de economía de la economía a nivel regional que es es, es eh, mayor respecto a los países que nos vean eso es un, es un hecho innegable es un hecho importante O el tema de la inflación o el tema el tema de la inflación o el tema del litio por ejemplo entre algunos de, eh, de la, algunas de las políticas de industrialización pero eh, eh, eh, si bien es importante señalar eh, los logros eh, positivos digamos de la de la gestión, hubiese sido también importante reflexionar de manera muy eh, modesta, vamos a decir, respecto de algunos temas eh, que críticamente podrían encarar medidas eh, en, el, en, el, en el futuro para solucionar Es decir, hacer un, un, un breve ejercicio de reflexión crítica del proceso de transformación. ¿Falta autocrítica en el gobierno Total. en temas generales? En temas generales... ¿Y, ¿Y en la oposición también? Sistema... Ah, pero es, ese es otro problema, ¿no es cierto? Si es que de la oposición escucháramos este tipo de análisis que nos hace Ludwig y algunos otros que hemos escuchado, sería más uh, consistente, sería más posible de entender eh, los, los logros versus las deficiencias. Yo creo que en esta mirada de 13 años... Eh, se, se man, o sea, maneja, manejamos un análisis de un proceso de cambio de 13 años y eso le puede dar mayor solidez y contexto, no es cierto, en cuanto a logros, pero si en, en, la, la otra cara de la medalla ¿no es, es decir, las deficiencias, los asuntos pendientes. Eh, en un análisis de 13 años, eh, comienzan eh, a, a magnificarse lo que hablábamos de, de la corrupción, del narcotráfico, de la justicia, del contrabando. Uno dice, bueno, obviamente en un año no se puede resolver los, los problemas del país, pero de pronto en 13 años podríamos tener, ¿no es cierto?, algunos indicadores o una evaluación. Eh, menos, menos hostil, menos agresiva a la que de verdad tenemos. Lo que, lo que sí me gustaría resaltar, ¿no es cierto?, es que en estos temas globales, es decir, en la cara medalla positiva de los 13 años, eh, la estabilidad económica, ya lo, ya lo han conversado, en términos de redistribución, de que el país logra liderar ¿no es cierto? el crecimiento económico sostenidamente durante los últimos seis años, con un promedio aproximadamente del 4.9% con reservas internacionales altas, con bonos y rentas que han probado, a pesar de muchas críticas su, eh, su peso, su utilidad su además, utilidad, ¿no? no es cierto dentro de un proceso de cambio y factores como la inclusión social eh, discrimina discriminación racismo, el triángulo del cual hablaba y utilizaba una palabra muchas veces que creo que le da una, una mirada muy simbólica también. Eh, y a veces los seres humanos pensamos que necesitamos estas cifras duras y que lo simbólico eh, son, es, es materia que no entra en un análisis de esta naturaleza. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que el simbolismo, digamos, de la dignidad, eh, eh, a la cual se refiere en, en muchos momentos el, el, el presidente en su discurso es eh, tremendamente importante tiene claro, una, lo maneja una bien. carga en el lenguaje no una carga política muy y apela muy fuerte. a la emoción no es cierto claro. esta Bolivia digna que ya ningún extranjero será dueño de, del país y dueño de los recursos naturales que se acabó el lamento boliviano que se acabó el pueblo in, enfermo ¿no es cierto, de Alcides Arguedas eh, todo además en, en, en una mirada por eso digo, lo maneja muy bien porque no dice solamente eh, este gobierno o el movimiento al socialismo o yo, dice todos hemos aportado para construir una Bolivia soberana, nunca más Bolivia sometida y humillada. Y hay gente que dice, esas cursilerías ya, o sea, esas, esas, no. Pero apela a la emotividad. Pero por supuesto que apela a la emotividad, pero no a una emotividad. En, efímera. No solamente efímera, sino sensiblona, cursi, ¿no es cierto? Sino que. Todos hemos contribuido a cambiar la imagen de Bolivia frente al mundo. Y entonces este fuerte simbolismo creo que también es importante porque hace a la autoestima colectiva del pueblo boliviano ¿no? y está anclado en cifras reales, en cambios reales. Y entonces como que genera un ánimo como para poder no aceptar, pero por lo menos comprender los problemas del país. Ahora, uno de los temas, más allá de los avances, por supuesto, económicos, que es el dato duro, son las cifras duras que están ahí, eh, hay temas que el presidente remarcaba en el tema del avance social que ha tenido el Estado Plurinacional de Bolivia. La inclusión y el reconocimiento a través de la constitución política del Estado de las naciones, de las 36 naciones indígenas originarias campesinas, pero también la fuerte inclusión de la mujer al aparato productivo, a la educación y al... ...y al tema político en nuestro país. Hablaba de, por ejemplo, más de un millón de mujeres... ...que ahora son propietarias de la tierra... ...que antes no tenían acceso... ...tema del el incremento en la cantidad de mujeres... ...en el bachillerato... ...el 51% de la participación en la asamblea... Eh, ...y también hablaba acerca de los jóvenes. ¿A qué apelaba el presidente? Es decir, quiere mostrar de que realmente hay una apertura del gobierno hacia estos grupos que antes eran marginados, mujeres, jóvenes? Yo creo que es importante todo dato de inclusión que el gobierno empiece a relevar, eh, porque es una característica de ese proceso, ¿no? las formas de inclusión, ya sea de jóvenes, eh, mujeres, indígenas personas con capacidades diferentes etcétera es una marca de este gobierno es una característica central del gobierno pero eh, si bien esto es así ¿verdad? se ha incrementado el nivel de eh, ingreso de las mujeres, por ejemplo, al sistema educativo, no solo primario, sino también universitario, como lo ha remarcado su excelencia. El tema está, y ahí va, iba la, la, otra, va la, la otra parte de mi análisis, el carácter prospectivo de aquello, de o sea, qué nos espera de hoy en adelante. Y creo que ahí el presidente no nos ha dado, eh, eh, digamos, muchas perspectivas. Nos ha informado respecto a lo que se ha hecho durante estos 13 años. Eh, de manera muy escueta respecto a lo que se ha hecho por ejemplo eh, los anteriores dos o el anterior año respecto del 2017 versus el 2018 ¿no? y nos, eh, no nos ha proyectado más allá de esos logros lo que le espera al país dentro de eh, los siguientes años y donde por ejemplo este tema de la inclusión de las mujeres ¿qué, qué nos va a eh, producir? La inclusión de nueva, utilizando el discurso del vicepresidente, que mi criterio ha sido un discurso eh, bastante descriptivo sociológica y económicamente, eh, me, me parece que le faltó la prospectiva, es la proyección respecto a lo que espera, eh, lo que se espera en el país con la inclusión de una nueva. ...de tres millones de personas en la clase media, por ejemplo, ¿no? O lo que le espera a los jóvenes de aquí en adelante, eh, incluyéndolos, valorándolos, reconociéndolos. Me parece que esa eh, podría haber sido eh, eh, un discurso mucho más potente perspectiva de mirar los resultados del proceso y no solamente, digamos, informar los datos eh, duros respecto a los logros alcanzados. Eso es muy importante, sirve para armar una línea base de datos respecto a lo que podría hacerse, pero yo creo que el país también necesita conocer qué nos espera de aquí en el largo plazo ¿no? o en el, por lo menos los próximos cinco años. Yo creo que esa, eh, el énfasis en aquello podría haber sido importante. Lo propio respecto de eh, eh, información del grado de avance de las autonomías. A ver, ¿qué hemos hecho en las autonomías en estos 13 años? ¿Realmente el país se ha modelado de manera distinta, por ejemplo, a la participación popular? O tenemos un país con un sistema autonómico que tiene otras características y otros logros. Me parece que ese dato podía haber sido también remarcado de manera muy importante. Eh, lo propio respecto eh, al, al tema de la Haya. ¿no? Eh, es muy importante, eh, si bien es, es, es muy importante este asunto que está constitucionalizado, eh, una breve explicación de eh, lo que nos espera y Plantearle al país la necesidad de replantear nuestra mirada al Atlántico al Pacífico con un enfoque diferente, pos allá, eso también me parece que podría haber sido importante relevarlo. ¿no? Sin o sea, embargo, Ludwig, en ese punto específico yo tengo la impresión que lo que buenamente se puede hacer en 51 minutos, ¿no es cierto?, mm. para abordar todos estos temas que son de vital importancia para el desarrollo económico, social, político, cultural del país, eh, creo que manejó, eh, desde mi punto de vista, de una manera eh, adecuada, seria, ¿no es cierto?, justamente... Eh, eh, haciendo hincapié en lo que usted acaba de decir, él habló de que estamos, eh, de que bueno, eh, eh, la mirada, dio una mirada no derrotista, cosa que me pareció muy importante, pero a la vez dijo: bueno, esta es la realidad y frente a ella, ¿no es cierto?, no vamos a renunciar a este tema porque estamos fortaleciendo textualmente la vinculación de, de Bolivia con el mundo por otras vías para este, salidas al Pacífico y Atlántico. Estamos mirando otras y nuevas alternativas sin renunciar. Y eso me pareció, eh, nuevamente en el contexto de, de, de tener una hora para decir muchas cosas, me pareció un apunte que nos señala el, el espíritu con el que se va a tratar. Claro. Y en los en hechos más constitucionales no podemos renunciar a la, claro, a la porque salida. Claro, está en la Constitución. Está la Constitución es un mandato constitucional, o sea, no puede el presidente decir que eso se ha cerrado. Y tampoco el, el, el fallo pero, de la Haya cierra ese no, caso, para porque nada. deja el, pero la puerta yo creo abierta que al que Yo sí. creo que esperábamos, me parece, eh, esperábamos una comunicación del presidente mucho más precisa, mucho más directa respecto a nuestra gravitación en el Atlántico y en el Pacífico, que una información general. Por ejemplo, el tema del de corredor bioceánico, pues, darnos más seguridad respecto de cómo está cómo este, este proyecto y qué es lo que se va a alcanzar respecto sí, a Yo creo que, que, es. que la región Primero ahora tiene Bolsonaro, que conseguir esa seguridad. Claro, yo creo que con Bolsonaro el no. escenario del corredor está... Es el más complejo que claro, pero que es que necesitamos algunas certezas respecto a eso. Entonces está Bolsonaro, no se va a construir aquello, ¿qué va a pasar? Es que o sea, no se puede decir no, eso tampoco. Bueno, no sé si no se puede decir. Yo creo que el, el presidente le, ha, le ha, ha tenido un acercamiento sumamente amigable con Bolsonaro, lo ha tratado de hermano Bolsonaro, etcétera. Entonces me parece que hay un escenario ahí que se está, debiera estarse trabajando. Se está. Bueno, respecto a los puertos, que... ayer ha llegado 12 mil toneladas de carga sí, a hilo y es. hoy se firma un convenio en la Cancillería entre autoridades portuarias del Uruguay y la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia para que a través de la hidrovía Paraguay-Paraná se pueda ya empezar a operar. Claro, pero ¿no? eso de lo está lo está comunicando usted, pues sería interesante escucharlo del presidente. Esto se va, se Entonces le diciendo... faltó decir mañana sí. en Cancillería. No, no mañana en Firme. Cancillería, sino sí, se está haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, mañana en Cancillería, tanto, ¿no? Lo que acaba de mencionar, ¿no? Se está haciendo esto, esta otra, tenemos esta otra estructura, en el hilo. Vamos a vincular hilo con eh, Puerto Quijarro ¿no? Y nuestra influencia en nuestra gravitación en el Paraná, etcétera. O sea, yo creo que esa certeza hubiese sido muy importante. O sea, está bien una justificación, le vamos a llamar así respecto a lo que pasó en la Haya, pero la estrategia post-Haya ¿cuál es? Efectivamente. O sea, ¿no? Teniendo un contexto que le no faltó les... ahondar, digamos. Me parece que sí. Me, me, me, me, le faltó precisar. Ahora, por supuesto, yo, a mí me parece que... Eh, cuando se prepara un informe, se sabe cuánto va a durar este informe en términos de comunicación, se sabe que va a durar 51 minutos 23 segundos, entonces hay que dosificar la información, ¿no? transmitir la información más importante, más relevante y aquella que en mi criterio le dé certezas al país. Yo creo que eso está esperando al país. Mayores certezas. Si bien es importante la información, lo que el, el ciudadano común quiere, busca, informa, busca como información, son las certezas que nos espera de hoy en adelante. Porque lo otro ya pasó, fue un informe de lo que... ¿No? Se sabe buenamente, malamente, lo que fuera, es como una especie de justificación en el buen sentido del término de aquellos hechos realizados. Muy bien, hasta aquí llegamos. Estas son las cifras duras, esto se, se transformó, se, se modificó en el país, pero ¿qué nos espera? Yo creo que eso es importante ahondarlo, tanto... Eh, eh, tanto como gestión de gobierno como información también. Un carácter prospectivo que le dé certeza al país de aquello no buenamente que ha producido el proceso de cambio. Quiero... No quiero dejar pasar el tema sí, de ya, las mujeres. Ya no tengo que ir a corte, pero sí, sí, por supuesto, sí, es un tema muy importante. Sí, de es, es un tema muy importante. Primero, que me parece muy importante eh, no hablar de, de las mujeres, ni del país, ni del mundo como grupo. Grupo antes marginado, ahora incluido, porque no somos un grupo, somos el alrededor del 50% de la población y ese es un, un tema que, que me parece que es muy importante recalcarlo. Y en cuanto a lo que resalta el uh, presidente sobre la fuerte participación que se le da hoy a las mujeres en Bolivia, eh, tanto como se le da tampoco, esto responde a un movimiento nacional internacional de, de, de una larga Lucha, Mucho. ¿no es cierto? Claro, hay que deconstruirnos de de como sociedad. De conquistas, en la búsqueda, justamente, y usted ha tocado el punto clave, Diego, de la despatriarcalización, que supuestamente es un eje de la política gubernamental y del proceso de cambio, donde eh, estructuralmente se ha avanzado poco. Por ejemplo, una cosa es resaltar, sin duda alguna, la paridad en la Asamblea Legislativa. Bolivia es el segundo país en el mundo que logra una paridad. Eh, y, po y podemos discutir largamente sobre aquello, porque paridad en este momento es simplemente una apuesta numérica. ¿No es cierto? Porque la calidad de participación tiene muchos, muchas sombras y luces. Pero, por ejemplo, eh, hemos eh, notado, porque es absolutamente claro, que eh, en un poder ejecutivo donde antes había mucha más presencia eh, de mujeres, eh, hoy por hoy son tres de veinte, eh, donde la paridad eh, cayó en saco roto horriblemente. Las leyes que se han hecho son importantes, importantes, yo nunca me voy a oponer a ninguna ley por más que tenga una cantidad de deficiencias porque finalmente es un avance normativo sobre el cual uno se ancla y va avanzando. Sin embargo, el, el, el ritmo de implementación real con los operadores y las operadoras políticas y técnicas necesarias, con los instrumentos y los recursos para convertir esa ley en una realidad, en parte del tejido social, también deja mucho, mucho que desear. Entonces, si bien, por supuesto, hoy hay, hay, hay más mujeres en, en, en diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, del quehacer cotidiano, del quehacer económico, político, social, boliviano, eso eh, puede ser que el proceso de cambio haya no se hay, no lo haya obstaculizado, pero amerita un análisis más fino. Eh, de verdad el y, tiempo y ese, es corto. Y eso y, solamente una cosa muy breve. Le añado, tenemos feminicidios en nuestro país día y medio. Sí, de hecho de... Con México y Argentina liderábamos a principios de año la cantidad de feminicidios en la y región. Es la que seguramente realidad. no ha cambiado mucho en los no, últimos años. Y hay que debatir sobre eso. Claro y de sí, verdad ¿no? quiero agradecerles a los dos por haber estado junto a nosotros. El tiempo, saben, este ya es un, casi un cliché, el tiempo en televisión es un, el peor enemigo. Pero quiero invitarlos para que en otra oportunidad estemos analizando el nuevo gabinete que va a ser posesionado hoy. Y de repente también este año electoral que va a tener particularidades diferentes. Cuando guste. David. Muchas gracias. Un Ludwig, un placer. Cantado. Sandra mucho, mucho gusto. Estuvo Ludwig Valverde, politólogo. Y Sandra Aliaga, también analista eh, política, junto a nosotros. Hablando un poquito, la verdad, poco tiempo de lo que fue el discurso del presidente Evo Morales.